Hoy vamos a ver un contenido en el cual nos habéis preguntado mucho sobre él. Hemos estado comentando pequeños micro contenidos, no hemos hecho ningún contenido como este y ya teníamos ganas de sacarlo porque como os digo, nos lo habéis preguntado bastante. Es el BWAP y este indicador tiene un interés relativo porque cuando vemos informes, por ejemplo, de empresas como Goldman Sachs, JP Morgan, son grandes operadores del mercado cuando presentan sus reportes anuales en los cuales están mostrando los beneficios que obtienen y dan una especificación detallada eh, con, con unos informes que todo el mundo puede consultar estos informes, no, no es ningún secreto. Hablamos de los formularios 10K en los cuales estas empresas muestran a sus inversores, qué tipo de actividades realizan en qué se basan para ello y una parte vemos dentro de estos informes es el BWAP, esto es lo que le despertó en su momento a Adam Ortiz es el trader que nos va a comentar cómo hace un uso profesional de esta herramienta, por qué la hace y este va a ser el primer contenido donde vamos a ver toda la parte teórica os advierto de entrada que es un contenido bastante tosco, hablamos de un nivel técnico podríamos decir que no es básico, es bastante medio eh, a veces en algunos momentos tirando alto y yo he disfrutado muchísimo eh, con esta verás una conversación amena eh, que estamos teniendo que aunque es larga es, es muy interesante y no me enrolla más vamos a ver el contenido y recuerda ese like si te ha gustado vale tu pequeña aportación para que en nuestro canal crezcan este tipo de contenidos Bueno, no, no sé si es BWAP, BWAP, eh, VWAP, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo, ¿Cómo prefieres que llamemos? Yo prefiero que usemos el término BWAP. BWAP, BWAP. Sí, me, vale. es más, me es más familiar. <ríe> vale, pues hoy, hoy vamos a estar hablando del de BWAP y cómo Adam eh, lo aplica en su operativa. Además, eh, vamos a tener unos cuantos tips, eh, vamos a ver eh, cómo podemos... Eh, machacar esta herramienta al máximo para para sacarle el máximo partido y antes de nada antes de empezar pues eh, bueno me gustaría que hablásemos un poco sobre adam no quién es adam que eh, nos va a contar aquí sobre el big Ajá. up eh, adam es de chile es chileno no sí. sí así es sí mira, <risa> yo soy de, del extremo sur del mundo de chile <risa> luego de la cordillera Ahí <risa> hay un pequeño país que se llama chile de ahí, bueno, de ahí provengo, tengo 31 años, eh, hoy día me dedico al trading, eh, gran parte, o sea, el 90% de mis ingresos provienen de esta fuente de, de trabajo, que para mí, para mí al final del día es, es un trabajo y no es, no es un pasatiempo. Y llevo tres meses, o sea, perdón, tres años trabajando eh, en trading, estudiando y haciendo clases, tomando cursos, qué sé yo. Eh, con distintos tipos de herramientas y aproximadamente hace como un año eh, tomé un curso con Armaga FX donde veíamos harto de order flow y, y, y la estructural o lo fuerte y era el volumen y cómo se podía administrar el volumen de, de los mercados. Eh, hoy por hoy... Aprovecho este inciso, ¿qué sacaste de Armaga? Mira, ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te llevaste? ¿Qué es lo que podríamos decir mucho. que más Yo, impactó? Mucho. Eh, primero, eh, o sea, o sea, yo en todas partes lo he comentado, amigos, etcétera. Eh, al final del día, Armaga tiene una muy buena formación académica. La estructura de, del curso que ellos dan es muy académico, algo que algo muy poco visto en, en esta industria y en la parte de, del idioma español, que normalmente son cursos que que carecen bastante de, de bibliografía, de fuentes de información, de, de qué tan cierto es lo que te dicen, qué sé yo, pero Armaga eh, yo creo que dentro de lo fuerte que tiene es, es, toda, es todo eso, o sea, siempre hay un argumento eh, de dónde proviene eh, la lógica de pensamiento que estamos teniendo, y en los términos prácticos, eh, lo, más, lo más fuerte de Armaga es, siento yo, lo que me dejó a mí, es eh, la importancia del volumen dentro de los mercados, y cómo se puede administrar o cómo se puede interpretar la información que el volumen te, eh, tiene y te uh -huh. entrega. Por ejemplo, volumen agresivo, volumen de compra agresivo, volumen de venta agresivo, eh, eh, la resistencia que están teniendo, el contrapeso, eh, eh, compra activa, compra pasiva, todo eso. Y, y lo otro es que, que como te digo... Que entregan la información de una forma esquema, en, en, mod, modular, con esquema, es, y muy bien estructurada y muy académico, muy académico. Uh -huh. Siempre es progresivo, de menos a más. Eh, y lo otro que, no sé, pues nosotros tenemos el contacto, ya terminamos, yo terminé mi eh, curso y no sé, pues siempre hemos tenido contacto yo contigo, Claudio, con Eric. ¿Qué, hace, qué, ¿qué año fue? Creo que el año pasado, como en junio del año pasado, ya será como un año, tres meses, un año y medio, puede ser. Uh -huh. yo, yo eh, mi, mi curso. Pero bueno, tú has ido adaptando todo esto, porque tú eres, eh, bueno, eres más estadístico a todo eso. Sí. Y, y hoy lo veremos un poco eh, con lo que vamos a comentar, eh, que, que eres un poco más, como estoy comentando, más estadístico. Tú has añadido eh, esa parte estadística. Tú eh, eras auditor... Sí, sí, yo de, de formación profesional soy contador auditor y tengo un magíster de tributación eh, internacional. Entonces eh, tú, el tema de la estadística te faltaba, sí, claro. ¿no? En el trading. Sí, sí, yo siempre también otra cosa, siempre comentaba con mi grupo de amigos que... que Primero, por ejemplo, eh, por el tema del order flow me ayudó mucho a, a identificar los, los números, los a identificar cuántas son la orden específica. Como te comentaba, yo por mi parte formativa, que soy contador auditor, y, y, y dentro de todo, me, eh, yo tenía que revisar procesos y también revisar la contabilidad de la compañía, y por lo tanto mi trabajo era muy numérico, muy estadístico, muy, mucho de tomar muestras, mucho de revisar el universo de, de los datos, la procedencia de los compradores, procedencia de vendedores, todo lo que es datos relacionados con el negocio. Entonces, teníamos que tener una, una, una, una estructura matemática sólida. Cuando llego a hacer trading, o entré a los mercados financieros, y por supuesto que tomé, que vi casi todos los canales de YouTube, que están en idioma español, otro en inglés, etcétera. la gran carencia que tienen o, o la gran fortaleza que tienen es que te muestran mucha geometría, muchos triángulos, velas, o sea, muchos triángulos, eh, eh, eh, fly, eh, eh, eh, muchos dibujos geométricos, te podría decir. Uh -huh. y, y, y yo personalmente no, no soy geométrico, yo soy aritmético, dicen más de las matemáticas los números. Entonces me faltaba eso cuando me decían, no sé, pues un hombro, cabeza, hombro, que eso es aritmética. Eh, o o, o es, son figuras geométricas, perdón, eso es geometría, son figuras geométricas que tratan de homologar cierta idea, no sé. Eh, un doble piso son dos, son dos triángulos invertidos, un doble techo son dos triángulos hacia arriba, entendí. Uh -huh. eh, depende de la inclinación, el ángulo, que sea. Por eso te digo, eso es, es puramente geometría, que no, dicho sea de paso, no, pues no, no, no, no creo que esté mal ni que sea malo, pero como te digo, para mí, para mí para mi sinapsis que tengo en mi cabeza, eh, no era lo suficiente y me faltaban los números, como te digo. Uh -huh. eh, entonces me faltaba la parte aritmética, la parte algebraica, y, y por medio de la, de la aritmética, cuando vi los números, y después cuando vi la, la álgebra y vi las funciones, fórmulas, llego a la estadística, ¿entendés? Entonces hoy en día me hace mucho sentido interpretar los datos de los, de los mercados financieros, ya sean los datos de precios, los datos de volumen, eh, los datos de tiempo, eh, desde un prisma eh, matemático, eh, pero siempre apoyado desde la estadística, eh, desde la estadística aplicada que enseñan en, la en distintas universidades, o sea, acá cuando hablamos de la campana Gauss, eh, eh, es algo que enseñan en, en Londres, en Nueva York, en Chile, en Madrid, en, o sea, todo el mundo comprende cuál fue el aporte de, de Gauss en nuestro conocimiento estadístico. Y yo dije, ¿cómo se puede, eh, o quizás existe una herramienta estadística para in interpretar los mercados financieros? Porque al final del día eh, son un, un mar de datos. O sea, los mercados financieros son un conjunto y muy grande de datos eh, que nosotros tratamos de interpretarlos por vía gráficos. ¿Cómo? Supuesto, ¿Cómo? Y... ¿Has digerido todo esto? Porque, claro, eh, datos... A millones, ¿no? <ríe> esto, ¿Esto cómo lo digiere una persona? Es, es bastante complejo, ¿no? Además, si sí, quieres pues... empezar a añadirle estadísticas, quieres añadirle eh, otro tipo de información, <ríe> esto, sí, sí. medirlo... Sí, sí como, como he comentado anteriormente, yo creo que, que la fortaleza de los mercados financieros actuales es que, una, son globalizados. Eh, por ejemplo, un chileno, una persona como yo de Chile... Eh, puede estar operando en los mercados financieros de Nueva York, o de Shanghai, o de Hong Kong, qué sé yo, 24-7. Tenemos un mercado electrónico que son conectados, eh, acceso a los mercados que antes no existían, una infinidad de, de, de cosas buenas que ha traído la tecnología, pero a su vez también ha traído una gran competencia. Eh, entonces... Claro, claro y, y para cerrar... Para concluir, sí. claro, hoy, hoy día yo llego a la estadística, eh, pero también bien, con, lo, con los ojos bien abiertos, con el sentido de que las estadísticas son limitadas, ¿me entendí? O sea, son una muy buena herramienta, de, de, de hecho en, la, en los ramos matemáticos se llama probabilidad y estadística, que se utilizan como eh, para poder, entre comillas, predecir o ver una, un, un evento futuro en base a la historia, pero también lo que, que esta gran herramienta tiene una debilidad, que nací Nicolás Talev, que es un gran autor de los mercados financieros, él lo, él lo plantea de forma espectacular en su libro Cisne Negro, que hay ciertos eventos que son el factor caos o el factor X, que no están en la historia, que nunca han ocurrido, y que por lo tanto la estadística queda corta, no, no, es, no es una herramienta que, que logra ver ese ángulo ese ángulo muerto se podría decir. El mismo ángulo muerto que tenemos cuando vemos hacia atrás en, lo, en los vehículos, hay un pequeño ángulo que no se ve y normalmente ocurre un accidente. Entonces, así pasa también eh, en la estadística, la, la mayor limitante de la estadística es que si hay un evento que nunca ha ocurrido y no está por lo tanto en los registros históricos, no es parte de la distribución normal, no es parte de, de los antecedentes, por lo tanto podría ocurrir cualquier cosa, y de ahí los flash crash eh, terminan pasando eso. Uh -huh. Pues vamos a ver qué tenemos para hoy, si te parece. Ya, Lo que vamos a ver va a ser eh, el VWAP como una herramienta para tomar decisiones en el trading. Eh, vamos a ver cuáles son sus fundamentos matemáticos, cómo se construye eh, la línea que nosotros vemos en los gráficos. Y también vamos a ver la, eh, las derivadas que, que salen del BWAP y qué significan y qué importancias tienen la primera, la segunda y la tercera derivada, y le vamos a dar una cierta gradualidad de importancia a la primera versus segunda versus tercera y entre ellas. Eh, al final de esto vamos a ver cómo el volumen o el volumen y el precio, que, y vamos a ver cómo se conjugan el volumen y el precio dentro de las fórmulas de BWAP, para ayudarnos a nosotros en el proceso de toma de decisión, eh, que en términos muy simplistas, el proceso de toma de decisión de un trader son, son tres, que es comprar, vender o solamente esperar. Comprar, vender o, o, o no hacer, hacer nada. O no hacer nada, claro. <ríe> muy bien, muy bien. Acá, esta es una gran pregunta que, que yo me hacía, me hice en tiempo, que, bueno, todo el mundo habla de que la gran estrategia base del trading tiene que ser comprar barato y vender caro, ¿vale? Eh, y eso suena lógico, incluso suena que si alguien no lo está haciendo, eh, está equivocado y no está haciendo trading, ¿cierto? Pero... Ahí me nacen dos preguntas, siempre usando la, la, la filosofía como herramienta base, así como el método socrático de ¿y por qué, y por qué, y por qué? ¿y cómo, y cómo, y cómo? De, uh -huh. Me, me nace la pregunta de ¿qué, ¿qué es barato y qué es caro? Porque comprar y vender, eso sí, sí sabemos qué son. Positivos. Podríamos decir que, que algo está barato o caro es, es un poco subjetivo, ¿no? Exactamente. Yo llego a esa conclusión. O sea, por eso, comprar, sabemos que es un contrato entre privados y vender a, a, ambos son un acto de contrato entre privados, haciendo una definición muy base desde el derecho, ¿cierto? Desde el derecho romano, usándolo como apoyo. Pero uh -huh. claro, nos quedan esas, esas gran dudas que, de qué es barato y qué es caro. Entonces cuando nosotros hacemos o comparamos un producto o un servicio de, y le definimos un precio, ya sea en dólares o en euros o en pesos chilenos, o en pesos argentinos, lo que sea, y decimos, oye, esto es barato, eso es bastante subjetivo, porque depende mucho del observador o depende mucho de la persona a quien le está preguntando. Por lo tanto, va mucho de caso a caso. Por ejemplo, si yo te dijera a mm. ti, Claudio, eh, eh, el kilo de pan vale un euro... Eso te, te iba a decir, depende también de la sociedad, la región en la que vivas, Exacto. Uh -huh. Entonces, hoy día es un tema que toma demasiada relevancia porque la gran virtud de los mercados financieros hoy día es que son globales y nos juntan a personas de distintos idiomas, idiosincrasia, cultura, infinidad de cosas, pero aún así tenemos que llegar a conclusiones de barato y caro. Entonces, cuando le preguntamos a alguien de Shanghái, qué sé yo, cuánto vale un, un kilo de pan, nos va a decir X y... Claudio va a poder decir que eso es barato y quizás yo diga que sea caro o viceversa. Por lo tanto, si le preguntamos a cada uno de los siete, de las 7000 personas que existen, de los siete mil millones de personas que existen en el mundo, van a un, cada uno va a tener una opinión distinta y variada en términos de barato, caro o muy barato o muy caro. Por lo tanto, como dices tú, Claudio, para, pa, parece ser que pasa a ser un tema subjetivo más que objetivo. Entonces, ahí me nació la pregunta de cómo cómo puedo darle sustancia a esto, cómo puedo medir esto. ¿Cómo podría definir qué es barato? Un punto de referencia. Claro. Sería. Exactamente, exactamente. Entonces, llego a la conclusión de que eh, eh, lo barato y lo caro eh, depende a quien le pregunte, pero todo el mundo usamos un punto de comparación. Así como cuando yo te digo un kilo de pan vale un euro, tú me podrías decir caro o barato, al eh, final del día estamos comparándolo con tu realidad versus la situación dada, ¿cierto? Uh -huh. eh, como es comparativo, necesitamos algo contra qué contra contraponerlo, uh -huh. contra qué contraponer nuestra realidad o el dato que nosotros manejamos. Contrastarlo. Contrastarlo, Contrarlo. exactamente. Y así podríamos decir, porque al final del día el término de barato caro es una cuestión subjetiva que depende de un punto de comparación eso podríamos decir como una, una conclusión aproximada, sí, sin tangencialmente hacia la verdad, creo yo. Por supuesto que podríamos hacer una definición mucho más, más, más académica, más completa. Entonces yo dije, o lo que hacía, cómo continúo con la historia, eh, qué, qué, ¿contra qué lo puedo comparar? Entonces lo que yo de, busqué es cómo... Eh, cómo se puede comparar o cómo se puede identificar la opinión de mucha gente, de muchos datos o de una gran masa, eh, cuando hacemos cierta pregunta, por ejemplo. Y, uno, y eso es muy fácil, o sea, una herramienta muy fácil, eh, por ejemplo, cuando hacen los censos en un país, que son una gran procedencia de datos, se, se va la gente y se capturan los datos, no sé, pues vienen los censos, vienen registrados mínimo desde la época del de antiguo Egipto, que se hacen censos. Entonces, tienen un, un objetivo, que es tomar los datos, procesarlos y tomar decisiones. Ese es como el proceso que se, ha, que se hace. Entonces, eh, lo que hice, la herramienta que busqué yo, que lo que hace al final del día BWAP, que es toma todas las decisiones de compra y venta, eh, todos los match que se han hecho en los mercados, eh, entre compradores y vendedores, toma todo lo ocurrido dentro de un día y determina dónde está la mayor población o dónde está el mayor porcentaje de, de transacciones que se han ejecutado en un día, en una semana, en un mes, en un trimestre, en un semestre o en un año. Depende cómo lo queramos analizar y, y depende del marco temporal que queramos analizar, por supuesto. Por lo tanto, eh, eso es lo que hace BWAP y la desviación estándar, que toma las opiniones de todos y las opiniones por medio de la, de, de la acción que ejecutaron, que cuando lo particular de los mercados financieros es que cuando alguien opina, eh, no solamente está opinando desde la tranquilidad de, de que su opinión no va a ejecutar ningún ninguna acción de, de en favor o en contra de él, no va a tener ningún efecto. Al contrario, en los mercados financieros cuando alguien opina y ejerce una compra, esa compra va a generar un efecto, va a ser una ganancia o una pérdida para él o para su cuenta. Y a su vez, cuando alguien ejecuta una venta, eso va a poder generar una ganancia o una pérdida para su cuenta. Por lo tanto, son, son opiniones que tienen eh, que están correlacionadas con riesgo. Y, y por lo tanto, cuando tienen riesgo y el riesgo de perder su capital o perder su dinero, son decisiones que tienden a ser más racionales, eh, entre comillas, sabemos que los mercados, y ahí hay dos grandes líneas de pensamiento en que los mercados son racionales, son emocionales, eh, yo personalmente soy más de un punto neutro, que los mercados tienen parte de que son racional, hay una lógica subyacente, uh -huh. eh, pero también hay una, una cuestión emocional, por ejemplo, cuando vemos el tema de los flash crash, cuando vemos subidas que no tienen ningún argumento, que se llevan recompras de acciones, eh, cuando hay otras cosas, sí hay sí hay, hay, hay un factor más de, de impulsividad, de miedo. Eh, claro, el, el emocional lo vemos también con sí. el pánico. Recientemente, este año, hemos tenido eh, en los índices esta caída ¿no? por, por el virus, eh, por sí. el coronavirus. Y, y, y tiene todo el sentido porque al final del día, son la, son por, por, por mucho que sean tres decisiones de comprar, vender o esperar, eh, son decisiones que provienen de un, de un, de un cerebro humano, para, por decirlo de una manera. Por lo tanto, son decisiones humanas. Mm -hmm. Y las decisiones humanas, lo que pasa eh, en nuestro cerebro, son ambas cosas a la vez. O sea, tenemos una parte racional y tenemos una parte emocional. Por lo tanto, podríamos decir que los mercados financieros son una gran extrapolación de lo que la sociedad o la, de un país, hoy día como son globales, eh, lo que el mundo piensa. Tanto si es racional o si es emocional. Entonces, ¿todo esto cómo, cómo, cómo lo podemos recoger? Sí, todo Toda esta información. Ahora ya tenemos eh, la información esta del valor eh, determinado sí. por el propio mercado y… Sí, entonces es una información que proviene del mercado, que no la calculamos nosotros, que son los datos puros del mercado, y nosotros solamente nos enfocamos en, el, en la parte importante. ¿Y por qué le decimos importante? Porque se va a concentrar el 70% aproximado de todas las transacciones del mercado. Y a eso nosotros lo vamos a denominar área de valor. Podemos usar un área de valor absoluto, que es puramente el volumen, o podemos usar un área de valor relativo, que ahí usamos el BWAP, ¿ya? Porque el VWAP es el eh, el volumen, perdón, es el precio ponderado por volumen. Entonces tenemos esas dos herramientas y cada cual podría usar, yo uso VWAP, que es, eh, que es entre comillas más subjetivo porque utilizo la variable precio y volumen, pero también uh -huh. podría usar en en la transacciones absoluta, que podría utilizar el, el perfil de volumen o el perfil de transacciones también. Y ahí tengo un dato, un dato absoluto, un dato puro, o sea, si son 50.000, son 50.000. En este otro caso van a ser 48.000 porque está ponderado por el, por el precio, ¿se entiende? Y mm. cuando nosotros logramos encontrar el punto neutro o el punto muerto o el promedio ponderado de cualquier variable, podemos aplicar cierta lógica de, de, de probabilidad y estadística, que es cualquier desviación menor de una variable, va a tender a su media, va a regresar al promedio. Y esas son, son leyes de, de la estadística. Entonces, es, es lógico, claro. Tiene sentido, porque pesa mucho más el conjunto que un dato aislado. Ese, esa es la lógica subyacente. Por lo tanto, cuando el precio está abajo del valor, ahí podríamos decir que algo está barato, y cuando el precio está sobre el valor, podríamos decir que algo está caro. Uh -huh. Vale, entonces... Eh, para hacer un pequeño resumen, definimos el precio medio, que es el que tiene la mayor cantidad de negociaciones. Y, es, y estas zonas, que estamos viendo, superior e inferior, es la que nos pueden determinar barato y caro. Así es. No, no, nos, ayuda, nos ayudan a orientarnos o a saber dónde estamos, si el mercado está sobrecomprado, sobrevendido, o usar los términos coloquiales más simples que si el mercado está barato o está caro. Dicho sea de paso, y esto es muy importante, eh, no porque esté barato significa que el mercado va a subir, y no porque esté caro significa que va a bajar. Hemos visto, por ejemplo, el año pasado, que un mercado que estaba caro, seguía siendo comprado, seguían comprándolo. Y ahí nos podemos apoyar en herramientas como el order flow, donde vemos que el mercado, aunque estadísticamente está caro, eh, siguen entrando le, or, órdenes agresivas de compra y eso y, el, y el, la causa y el efecto de eso va a ser eh, incremento de los precios. Y a su vez las caídas. Uh -huh. vez, cuando vemos cuando Bueno, lo luego, lo, luego lo vemos también con más detalle. Nos pondremos sí, gráficos, sí. nos pondremos delante de ello. Ya, pues como, le coment, como te comentaba Claudio, eh, yo soy más de, de la aritmética y del álgebra y de ahí claramente saqué la variable, el tema estadístico y probabilidad. Y la herramienta que yo, que yo utilizo para, para mi proceso de toma de decisiones, para mi sistema, es eh, la distribución gaussiana, y vamos a ver qué significa la distribución gaussiana o distribución normal, que también se conoce, o la campana de Gauss, en, en los mercados financieros, cómo lo podemos aplicar. Y, y, de, y también vamos a mostrar los argumentos de por qué... Por qué es bueno utilizarlo, dado que hay otros operadores que también la utilizan y vamos a ver qué, qué otros operadores también utilizan esta herramienta. ¿Qué es, qué es la distribución gaussiana? Sería, sería la primera pregunta, ¿no? Sí, sí. la distribución gaussiana, para, eh, paréntesis, para toda la audiencia, yo no soy estadístico, así que no voy a dar una definición así de libro, de lo que es, sino que voy a tratar de ser lo más, lo más simplista con la definición. Es tomar todos los datos, es tomar todos los datos que provengan. Por ejemplo, esto se hace muy común en la universidad, el caso clásico es son la, eh, el tamaño, eh, cuánto, cuánto mide cada persona. No sé, pues si en la sala de clase hay 40 personas y, y hay, por supuesto que hay personas que miden un metro y medio, dos metros, metro ochenta, metro sesenta, unas infinidades, se toman todas las distancias de cuánto mide cada persona y se hace una distribución normal. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para saber dónde está concentrado eh, la mayor proporción de los tamaños. No sé, por ejemplo, en Chile el, el promedio o, o, la, o lo normal, que es lo normal estadístico que un hombre mida entre un, un metro sesenta y un metro ochenta, por ejemplo. Uh -huh. Y eso va cambiando de país en país, pues no sé, pues en Europa son más grandes y, y, y sin finidad de datos, pues. entonces... Y así se puede hacer estudios de población, de estatura del hombre, de la mujer. Esto se utiliza mucho en medicina, no sé, qué, qué, ¿qué remedio? No sé, una aspirina le ayuda al 99% de la población, ¿me entendí? Uh -huh. Entonces, eh, es una herramienta que sirve para, para identificar dónde está el grueso de los datos. Muy bien, aquí ya entramos en estadística. Sí, sí esto es estadística. Y como te digo, la, la estadística tiene un campo de ocupación, Hoy día, desde la medicina, eh, arquitectura, matemática, eh, auditoría, que nosotros tenemos nosotros tomamos los datos de compradores, vendedores y teníamos que hacer una distribución normal y, y tomar muestras, hacer un cierto proceso de muestreo para, para focalizarnos en lo importante, en lo relevante y no, y, no, y no revisar todos los clientes, todos los proveedores, porque sería infinito. O sea, hoy día las empresas son extremadamente grandes y tienen una cantidad de transacciones que hacen enorme que si no utilizáramos herramientas como la estadística, eh, nos podríamos pasar años y años revisando antecedentes que no, que no son necesarios. Entonces, esto nos ayuda a identificar qué es lo importante y, y focalizarnos en eso. Entonces, eh, en base a la normalidad estadística, Dice que el 70%, el 68,27% de todos los datos que uno toma van a estar dentro de la primera derivada positiva y negativa. Uh -huh. Ahí es decir, o sea, ahí tomamos el grueso. Ahí está el grueso de la información. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando decimos, es, es normal. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cuánto mide Adam? Adam mide 1,70 m. Ah, su, tiene una estatura normal. Se, se, se entiende, ¿cierto? Uh -huh. Entras dentro de ese abanico, ¿no? Ese rango eh, que se considera el promedio. Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, yo, mi hermano mide casi dos metros y él se sale del rango. Entonces, él estaría en uno de los extremos de esta distribución normal. Uh -huh. Entonces, para eso nos sirve, para, para poder, como decimos, comparar, para tener un punto de comparación, para saber dónde está el, el punto neutro o dónde está la mitad, mejor uh -huh. dicho. Muy bien. Y esto, aplicado al trading, eh, lo que hacemos es estar calculando la cantidad de volumen que se negocia para saber dónde está eh, la cantidad promedio. Exactamente. Muy bien. Entonces, esto aplicado al trading, claro, tiene esa ventaja o esa, eh, esa herramienta, se podría decir, que que con esto nosotros podemos identificar de forma estadística, de forma matemática y ya no subjetiva, y lo otro importante que aquí nosotros consideramos, bueno, ya lo vamos a explicar más adelante con mayor detalle, pero aquí está considerado el volumen, el precio, y está considerada la variable tiempo porque se usa un contexto, o sea, decimos, ¿cuál es el promedio del día de ayer? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de la semana anterior? O ¿cuál es el promedio, o el fuerte, o el grueso, de las transacciones de estas semanas, considerando que hoy día es un día jueves, por ejemplo. Uh -huh. que, que ya tenemos cuatro de cinco días, por lo tanto tenemos gran proporción de la semana. Entonces con eso podemos establecer una orientación de norte-sur eh, de forma, para mí, más fiable que, cual que, que otras herramientas que son solamente eh, enfocadas en una pura variable. Por ejemplo, cuando yo me enfoco en solo en la variable precio y saco todos los cálculos matemáticos... En solo en precio, eh, eh, está pasando que yo estoy analizando solamente la variable precio. Cuando estoy haciendo lo mismo con el volumen, estoy analizando la variable volumen. Pero los mercados financieros hoy en día son tan rápidos y tan complejos, que creo yo, personalmente, y esta es mi opinión, no, no basta solamente con analizar un solo ángulo del mercado. Por supuesto que podríamos construir un sistema de trading, y, y que pudiera funcionar y podríamos estar ganando plata, dinero, qué sé yo. Pero para mí, a mí me ha ayudado tener este abanico y poder verlo desde el precio, desde el volumen, desde el tiempo, desde el valor, desde la liquidez. Eh, Entonces eso a... establecemos, establecemos esos cuatro ejes. Sí. Precio, sí. volumen... Tenemos precio, volumen, el valor, que es la uh -huh. parte de donde está el grueso de, de las transacciones ocurridas. Uh -huh. El tiempo como una variable importante que a veces se solamente decimos que el tiempo está en cinco minutos, en un minuto, en una vela japonesa, pero no, el tiempo son es un contexto, o sea, una semana, un día, un mes, un trimestre, mm. eh, un año, son contextos temporales, es muy importante. Eh, y la otra es la liquidez, que, y eso lo aprendí mucho contigo, que la liquidez es una variable importante en todos los mercados financieros, saber eh, cuál es la velocidad de cuánta inyección de dinero está teniendo ese mercado para saber si va a ser volátil o no o menos volátil. Eso es súper importante. Uh -huh. Porque al final del día nosotros ganamos dinero por eh, diferencia de precio y la diferencia de precio al final del día es volatilidad. Así es, así es. Entonces, tenemos este abanico de, o sea, los mercados hoy por hoy nos entregan toda esta información y yo soy de la idea de que... Eh, aprovechemos la toa y utilicemos las herramientas que podamos desde todos los ángulos para poder tomar mejores decisiones eso me ha servido a mí por supuesto que no esto no significa que esto tenga que ser así eh, a otra persona solamente eh, que utilice precio y le ha funcionado y, y, y yo lo he visto a otro operador y eh, el mensaje es que no necesariamente esto es lo único que funciona hay muchas cosas que podrían funcionar pero con esto mm. ustedes van a tener una visión amplia de lo que está ocurriendo. Bueno, la fórmula matemática está ahí, que son las sumatoria del precio por el volumen partido de la sumatoria de volumen. Y eso da un precio ponderado por el volumen. Eh, y eso lo podemos interpretar como el precio justo del mercado o el precio de equilibrio de ese mercado. Y de forma gráfica es como lo podemos ver acá. Mm. Ah, mientras... voy, voy a hacer un pequeño inciso. Entonces, lo que estamos calculando es el precio... Eh, por un lado, eh, o sea, una de las variables es el precio, esto es. se multiplica por el volumen y Así luego es. al mismo tiempo es dividido por el volumen total. Sí, lo que hace eso es que le da eh, la línea de esta función, va a estar orientada hacia donde estén la mayor cantidad de transacciones. No va a estar situada en cualquier parte, no va a estar situada de, o sea, en cualquier parte dentro del día, por ejemplo. Eh, sino que le va a dar mayor preponderancia a donde hayan ocurrido la mayor cantidad de transacciones. ya. Por uh -huh. lo tanto, los movimientos de este indicador son lentos, no son rápidos, eh, por, y además tienen, eh, se tiene que esperar porque tiene que van ocurriendo ciertas inyecciones de volumen. Uh -huh. Aquí vemos un gráfico que hay varias líneas: eh, sí. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿puede sí, ser? Tenemos. 2, 4, tenemos 7 la siete. línea central en este gráfico es BWAP y la otra es una amplificación estadística de ese dato entonces se toma la, en la, el álgebra y se usa una derivada, eso, eso es muy matemático y todo esto ya tenemos la virtud de que esto ya lo hacen los computadores y todas las funciones matemáticas vienen resueltas por el, por el algoritmos de los computadores y de, de los programas, y, y en paréntesis, esto hace 30 años se tenía que hacer a mano, todo esto, todo, todo se hacía <risa> a mano, pero hoy día tenemos la gran virtud y los, los programas vienen con esto. Y nos <risa> lo hace a tiempo real, además. Y lo, exacto, o sea, de verdad que una, uno a veces es, es, es un poco ciego o asume ciertas cosas, pero hay que agradecer esa, esas virtudes que hoy día tenemos, en, en mucho, muchas cosas, sobre todo en esto ya, volviendo al punto tenemos el punto central y el otro son amplificaciones eh, derivadas son dos derivadas, la primera primera derivada, segunda derivada y tercera derivada y, y pareciera que todas las líneas son igual son, dentro del gráfico pareciera que son todas iguales o todas tienen la misma importancia o todos no, no, te, no hacemos un matiz pero en base a la distribución de la campana de sabemos que el 70% se encuentra en el, en el área de la primera derivada positiva y negativa, por lo tanto, esa área para mí ya me ayuda a tomar decisiones de saber dónde está el grueso, dónde está la gran cantidad de datos de ese día. Eh, y aquí podemos tener distintos operadores, algunos, ya, algunos operadores que solamente utilizan BWAP, como el precio importante, otros utilizan las primeras derivadas, otros utilizan la segunda y otros utilizan la tercera, y he visto algunos que utilizan hasta una cuarta derivada matemáticamente la diferencia entre la tercera y la cuarta derivada es de un 0,001, o sea muy marginal, para mí para mí es una cuestión marginal Por lo es tanto, decir, cuarta... lo, lo que tenemos aquí en el gráfico estaríamos viendo el BWAP, la primera derivada todo lo que es el 68,27% o sea lo que es la mayor cantidad de negociación que tenemos Exacto. Eh, las segundas derivadas ya estaríamos abriendo este abanico a un a... 95.45% entonces, entre 95 y 100, solo nos van quedando un 5%. ¿Me entendí? Entonces, por eso hay algunos operadores, y yo también soy, o sea, comprendo eso, que eh, perder un 5% no, no sería un margen, un, podría ser un error tolerable. ¿Me entendí? Podríamos desacreditar esa información. Eh, algunos lo utilizan todo, yo tengo compañeros que te, hoy día lo utilizan todo y yo personalmente me he quedado con el, la primera derivada para mis trabajos, para mi sistema. Con esta lógica que te digo de que el 70% de la información ya está ahí eh, y después utilizo otra herramienta para hacer mi, mi proceso de toma de decisión de, de si el precio podría ir eventualmente hacia este núcleo o seguir de, desapegándose de este núcleo. Uh -huh. Entonces yo decir... utilizo otra herramienta. Es decir, si el precio está fluyendo en desequilibrio, apartándose de todo ese grueso de negociación, o por lo contrario, está acudiendo a él. Exactamente. Y ahí tú usaste una palabra muy importante que es la, el término de equilibrio. Cuando nosotros... O la, eh, cuando uno tiene un ramo de economía en la universidad, eh, siempre nos hablan de Adam, de Adam Smith como el gran precursor de, del pensamiento económico, y, y si uno lee su libro La riqueza de las naciones, y bueno, y cualquier cátedra de economía, siempre se habla de, del precio equilibrio y volumen de equilibrio, como un mercado en equilibrio. Eh, Siempre nos enseñan eso de que el precio y el volumen de equilibrio, que, una, que son dos, dos curvas o dos X que se cruzan, y, no y uno encuentra el punto de equilibrio, pero eso es una foto de un momento determinado. Cuando uno ve en movimiento, esta herramienta estadística te ayuda a ir identificando el equilibrio en movimiento. ¿entendí? Entonces ahí también usamos un, un concepto económico, que es cuando el mercado está en equilibrio o en desequilibrio. Por lo tanto... Cuando está dentro de esta área del 70% el mercado está equilibrado, por lo tanto está, está óptimo, se podría decir, pero cuando está fuera de este rango el mercado está en desequilibrio por alguna de las fuerzas, que es la fuerza de oferta o fuerza de demanda. ¿Por qué el VWAP? Porque Quiero decir, hoy en día tenemos en las plataformas de trading, tú abres una plataforma y tienes sí, ¿no? de mil, mil, mil unas herramientas, ¿no? Mil unas herramientas. Eh, es más... Eh, ¿Podemos añadir incluso herramientas que programan eh, otra gente? ¿Que podemos eh, tener variaciones? O, pero, ¿Pero por qué el VWAP? ¿Qué, qué tiene el VWAP? El VWAP, como te comentaba, es una herramienta que nosotros en un principio dijimos ah, es, una, es un indicador más dentro de todos los indicadores y de hecho gráficamente se ve como una línea más dentro de todas. Pero cuando analizamos las funciones matemáticas que tiene la lógica que tiene, y también encontramos ciertos antecedentes dentro de la investigación que hicimos, que no le hice solo yo, le hicimos un grupo de amigos, eh, buscando información, buscando información, de, de tratar de responder esa pregunta de eh, cómo nos casamos ahora con esta herramienta y por qué. Primero tratando de respondernos nosotros mismos y después hacer como una, una gran respuesta para todo. Y, y dentro de eso identificamos que, que hay otros operadores, o que hay operadores, y grandes operadores, que ya utilizan esta herramienta. Dentro de eso, nosotros no, eh, estu estuvimos revisando y, y un, una persona que estuvo trabajando conmigo eh, me comentaba, me mandó los estados, estos son el, el, el 10K, el formulario 10K de Estados Unidos, ahí está, uh -huh. de Goldman Sachs, donde dentro de su estado financiero, que esto es, esto es muy contable, que, que los estados financieros son un reporte trimestral y uno anual, donde la empresa da a conocer toda su situación, su salud financiera y económica, que ha tenido dentro del año. Y también da, entrega cierto antecedente de cómo, de por qué toma ciertas eh, ciertas decisiones, por qué ha tomado ciertas decisiones. Y dentro de eso vemos que eh, de su estado financiero hay sus inversiones, ellos utilizan como orientación el BWAP. No no especifican que lo utilizan como, como una herramienta que, o sea, que cuando el precio toque el big up, ellos van a comprar o que ellos van a vender eso es cierto, no, lo di no dice eso pero también es cierto que eh, eh, lo que plantean ahí, y uno podría buscar este documento y descargarlo de internet est esto uno lo puede, directamente desde Google o puede buscarlo en la SEC en la Security and Exchange Commission y salen todos los reportes de, de todas las compañías del mundo, y perdón de Estados Unidos, no del mundo eh, entonces vosotros fuisteis ahí Sí, fuimos a la fuente, a su estado financiero, leímos cómo ellos toman las decisiones y dentro de eso ellos orientan sus inversiones en base al BWAP. Entonces dicen, no sé, hemos comprado eh, las inversiones del de sudeste asiático, qué sé yo, en, en una proporción debajo del BWAP, ¿caché? entendiendo que el BWAP es un precio ponderado por el volumen. Entonces, ¿hemos comprado más barato o hemos comprado 10% bajo el BWAP y hemos vendido el 5% sobre el BWAP, sobre el, sobre el promedio ponderado de ese, de ese instrumento. Vale, entonces lo que hacen es, es hacer un análisis y utilizan como herramienta de medición eh, para, para dar estas referencias el BWAP. Sí, y, y este es un instrumento no tan solo público, que es para el público general, que cualquier persona lo podría leer, pero a quienes están directamente enfocados este reporte es para los accionistas. Que ellos son la primera persona que pregunta, oye, ¿dónde están mis inversiones y por qué estás invirtiendo de esa manera? Y dame un argumento lógico y válido de por qué estás comprando a ese precio, ¿me entendés? Uh -huh. y, y, si, y si están comprando más barato que el resto o no que para eso, eso es bueno el Vivo, que dice, oye, si sí, yo compré 10 acciones de Apple y las compré qué sé yo, a, a 20 dólares por ejemplo, ya, pero eso es bueno o es malo no sé, porque depende, depende de qué, es, si está barato o si está caro. Depende ah, del ya. año en que la compraste, ¿no? Porque sí. hubo un año sí, que pues, sí que estaría ese precio, pero hoy en día... Exacto <risa> Entonces, y dentro de ese mismo año, uno podría decir, claro, y dentro de ese mismo año, ¿estaba barato dentro de ese año o caro ese año? Mmm... Eh, ¿cómo busco? Y ahí, ahí nace el es como una, una solución, como una, una de las eventuales muchas respuestas que podría tener eso. El vivo trata de dar una solución racional, considerando tanto el precio como el volumen en su ecuación matemática. Entonces sería un pilar de referencia, eh, según cómo habíamos arrancado antes, para decir si es barato o caro. Sí. Y esto, y esto ayudó a afirmar nuestra hipótesis de que el VWAP es una herramienta importante, y e importante porque los grandes inversores, que el Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos y del mundo, lo utilizan como punto de referencia. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que sería, sería, sería eh, sensato eh, también considerarlo nosotros dentro de nuestro algoritmo de toma de decisiones. Como te comentaba, también uno podría no, no tomar solamente datos estadísticos, sino que también irse al dato concreto y puro de todo el volumen, y uno podría considerar el, el POC como un dato importante. Esto en estadística se llama la moda, o, o el ante, o el dato que más se repite. ¿Ya? Uh -huh. eh, nosotros, en, eh, cuando vimos el curso en la nosotros lo llamamos POC o Point of Control, que es el punto de control. Eh, y como te decía estadísticamente es el punto donde más se repiten los datos y acá podemos ver que en el precio de 1476 aprox es donde hay una mayor cantidad de transacciones tampoco entramos en al interrogante de por qué le gustó ese precio, pero siempre es bueno saber que ese fue el precio que más le gustó a la gente en ese día donde más fue negociado donde más fue negociado y, y también que eso lo consideramos como un punto importante esto como un dato más dentro de todos los datos que nosotros podríamos conjugar estadísticamente. Acá esto es, es las derivadas, esta está la función matemática, de cómo se calculan. O sea, hoy en día, como te comentaba, no es necesario pro, profundizar en, en, en la ecuación matemática. Y como te decía, eh, ahí está el valor, o sea, ahí está la opinión y, y, y, y está las transacciones. No, no solo la opinión, sino que las opiniones y las transacciones del 70% aproximadamente de todos los operadores del mercado en un día en particular o en una semana en particular. Uh -huh. Y a esa área, como un área de valor, la, la llamamos área de equilibrio, y lo que esté cuando el precio esté fuera de eso, está, vamos a comentar vamos a decir que ese es un mercado desequilibrado. Y esto es, es como los seres humanos, pues, o sea, cuando un ser humano es tranquilo, es paciente, o sea, por ejemplo, si nosotros analizamos la personalidad de un individuo y lo analizamos todos los días y vemos que esta persona es tranquila, es paciente, es muy simpática, qué sé yo, y de repente vemos que tiene una actitud rabiosa, una actitud eh, enojona, que le molesta todo, etcétera, Estamos diciendo, ah, algo le pasa, ¿cierto? Eh, no, sí. no es normal no es normal lo que eres ahí, ahí deberíamos venderlo para que se tranquilice no así claro. es nuestro objetivo claro. es venderlo para, para hasta que sí. se tranquilice eh, sí. sería sí. algo así exacto entonces eh, eh, esto es muy reflejado de la conducta humana o sea, por, nosotros pensamos de cierta manera de este de, usamos esto esta, esta herramienta eh, para nuestro proceso de toma de decisión y para pensar sobre todo cuando usamos el término, ah, esto es normal o no es normal. Eh, normal normalmente <risa> utilizamos la estadística de una forma eh, intrínseca en nuestro cerebro, algunas veces, para tomar decisiones. No sé, pues, por ejemplo, al caso, y esto es un caso muy clásico, muy, muy lleva, tratando de llevándolo a lo más simple pos a la expresión más simple, por ejemplo, eh, acá en Chile, y yo sé que en muchos países de Latinoamérica, no sé si allá en, en España, a existen ver, ver. Las, las ferias libres, que, que es un lugar, un camino donde se pone la gente a vender sus productos, que son, eh, no sé, pues, manzanas, peras, papas, eh, patatas, eh, to todos los productos que son de la tierra, Sí. ¿Sí? Ah, se colocan, sí, se colocan en ciertos puestos, no sé, una vez a la semana o algo así, ¿ya? Sí que hay algunos mercados que se llaman de la tierra y tal, donde, donde claro, se lleva como... a cabo, que el propio agricultor lleva sus productos y lo vende, ¿vale? vale. Claro, acá hay igual, el agricultor o un comerciante, ya tenemos un, un intermediario, pero no, no hay muchos intermediarios como en un supermercado. Uh -huh. Es casi como desde la huerta a, a la mesa, se podría decir, ¿ya? Entonces, ahí se produce un fenómeno muy rico. Y muy lindo para el ejemplo que nosotros vemos, que la gente, cuando la mamá de uno o uno va a comprar, a hacer sus compras, normalmente uno no, no va y compra directamente, a no ser que uno ya conozca ciertos puestos. Pero cuando uno va por primera vez, uno primero se da un paseo y empieza a hacer una, una inspección de precios, uno empieza a mirar los precios. Ah, que las papas en el primer puesto valen un, un euro, en la segunda valen dos euros, y uno mentalmente ya va haciendo un ejercicio. ¿Me entendí? Ah, acá está barato, acá está caro, ¿por qué? Porque en uno está un euro, en otro dos euros, en la otra es tres euros, entonces la media ¿dónde está? En los dos euros, y, lo, y todo lo que esté bajo de dos euros va a estar barato, todo lo que esté so ¿me entendí? Entonces mm -hmm. uno hace ese ejercicio. El punto es que eh, ahí eh, normalmente no son más de 100 puestos de, de, de, que se colocan ahí, o, o personas vendiendo, por lo tanto son pocos datos que uno puede procesar, y uno lo puede hacer de forma simple. Pero cuando tenemos millones de transacciones por día, y a una velocidad de, de mil transacciones por segundo, eh, es demasiado complejo, es muy complejo para los ser humano Entonces ahí necesitamos esta herramienta. Pero estos muy son bien. ejercicios que nosotros hacemos. O sea, cuando vamos a comprar... Eh, ¿Y por qué utilizo el caso de los mercados, de, de este tipo de mercado y no de los supermercados o de, de las grandes tiendas como Walmart? Porque... Ahí los precios están dados. O sea, el kilo de leche vale 2 euros y eso es lo que vale. Y ahí veo yo si es que lo acepto o no. Ahí se llama, ahí se denomina económicamente que yo soy un precio aceptante. O sea, ahí veo yo si lo acepto o no lo acepto. ¿Cómo, cómo extrapolo esa idea a los mercados financieros? Aunque esté barato el mercado, aunque el precio esté bajo el volumen, si no, es, si no ingresa demanda, si no ingresan compras, ese mercado no se va a equilibrar. O sea, ahí aparecen las leyes de, de Adam Smith, de la ley de oferta y demanda. Entonces, por muy desequilibrado que esté, yo necesito una fuerza contrarrestante que la, que la vuelva a tornar al equilibrio. Mm -hmm. Correcto, porque si no podría seguir cayendo, cayendo, Exacto. cayendo, cayendo el precio y, y cada y vez ahí, podríamos comprarlo más barato. Y ahí, ahí, ahí nace, ¿no? o sea, podemos utilizar otra herramienta que son las leyes de la física, que es la ley de un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo en reposo, lo normal es que ese cuerpo permanezca en reposo hasta que tenga una fuerza que sea mayor que la fuerza que lo mantiene en reposo. Y también la ley a la inversa, cuando tenemos un cuerpo en movimiento, en este caso en movimiento descendente, necesita una fuerza superior a la fuerza que lo está descendiendo para que lo torne al en equilibrio. Entonces, por eso hay muchos físicos, o sea, hay una empresa de trading en Estados Unidos que se utiliza, eh, contratas muchos físicos y utiliza dentro cada de... vez más cada vez más sí. eh, hay físicos trabajando para, para fondos sí porque tiene toda esta lógica o sea si uno logra complementar la estadística la economía y la la ley física uno puede llegar a estas conclusiones uh -huh. entonces ahí como comentábamos o sea estamos baratos, pero cuando algo está barato eso es señal de compra mm, para mí no necesariamente necesitamos demanda, porque nosotros ganamos por diferencia de precio y esa diferencia de precio se genera por volumen, por compradores, por demanda. Entonces, como, como dices tú, si el mercado está barato, eh, eh, y basándolo en las leyes del movimiento, eh, si no entra una, una demanda mayor que la oferta, o sea, si la oferta no se seca y ingresa demanda, lo lo que mayor o sea, lo más probable que vaya a ocurrir es que el, el, cuer, el, el cuerpo en movimiento permanezca en movimiento, y en el movimiento de su dirección. Entonces, en términos simples, que siga cayendo. ¿El mercado está en equilibrio o en desequilibrio? Pasamos a la siguiente presentación, que luego que comprendemos los conceptos, aquí, bueno, esto es una semana cualquiera, en un mercado de... este es el Roosevelt 2000 el futuro, en un mercado de M30, en contexto marco temprano. Y acá usamos el VWAP como línea roja y utilizamos las derivadas que van a, a, extrapolándose desde el centro. Entonces, claro, la pregunta que, que hago ahí es, eh, para saber si queremos lograr identificar si es que el mercado está en equilibrio o en desequilibrio, que eso, como te he comentado, eh, no, desde la economía, esa es la pregunta que se hace en los mercados, si estamos equilibrados o desequilibrados desde, desde el ramo de introducción en la economía y después lo van se va incrementando la idea. Eh, y después buscamos los argumentos del desequilibrio, qué sé yo, pero acá son desequilibrios de precio. Ah, el día lunes, claro, vemos que el día lunes eh, es, un, es un día que está. Es, es muy volátil. Es muy volátil. Primero está muy por sobre el promedio. Y después está por muy, muy por debajo. Y si vemos cómo cierra ese día, ese día cierra desequilibrado. ¿Cierto? El día lunes. Uh -huh. Luego tenemos la sesión asiática que se mantiene el desequilibrio después la europea que mantiene el desequilibrio y, y aquí volvemos a retomar la idea que estábamos comentando hace poco de, de la, del cuerpo en movimiento de, de las leyes de la física entonces el movimiento acá es bajista pero el día martes como vemos el volumen acá en histogramas verticales el día martes se inyecta un gran volumen de compra un gran volumen que termina siendo compra por lo tanto, ese volumen de compra hace contrafuerza. Entonces, eh, inyecta la fuerza, o en términos físicos, la fuerza necesaria para cambiar el movimiento. <risas> y, y si lo hablamos en economía, ingresa en la demanda suficiente para que el precio vuelva a subir y se equilibra. Y si vemos el día martes, termina, esta es la última vela, termina, en términos prácticos, termina equilibrado. Y eh, el siguiente día vemos que el movimiento del día fue ascendente, absorbiendo la, el primer movimiento que era bajista, utilizando los principios de la física de nuevo, que eh, acá el movimiento es alcista y su mayor potencial es que siga ese movimiento, a no ser que entre una fuerza contraria, eh, acá identificamos o sea, un gap tremendo. Y, y el movimiento del cuerpo, o, o del mercado mejor dicho, eh, permaneció en la fuerza que se había inyectado. Y uh -huh. terminó siendo desequilibrado, pero ya no en desequilibrio bajista, sino que en un desequilibrio alcista. ¿Qué significa esto? Esto te dice compra o vende, no necesariamente. Estos son contextualización. ¿Ya? Esto es identificar si estamos sobrecomprados o sobrevendidos. En, en, este, en este momento del mercado, el movimiento, la fuerza es alcista, como lo, la, los principios de trading que nosotros usamos, que es eh, la tendencia es tu amiga, nosotros uh -huh. debíamos buscar eh, operaciones en función de la tendencia, o en función de la fuerza, o en función de, de la demanda en este. Vale, entonces el BWAP es en la, la línea así que tenemos así como roja, en la uh -huh. parte central, eh, y lo que estamos viendo en el resto son derivadas. Son derivadas, claro. Son deriva. y la derivada Y la derivada para mí más importante es la primera, que en este caso son verdes, porque por mucho que se parezcan a la otra, ahí está concentrado el 70%, y en la otra está concentrado el 25% uh -huh. y después un 5%, entonces para mí el 70%, el grueso, el equilibrio, está ahí. ¿Cómo, cómo podemos determinar, eh, viendo esto, eh, cuándo es el momento de venta? No, Sí, con esto, como, le, como te digo Claudio, ya podríamos tomar llegar a hipótesis. Eh, yo utilizo el término de hipótesis porque eh, son ideas que necesitan ser comprobadas. ¿Vale? o necesitamos otro proceso eh, para confirmarlo. Cuando usamos el método científico, eh, se utiliza el concepto de hipótesis. Acá la hipótesis podría ser de que el como el mercado terminó cerrado, el mercado termina desequilibrado en términos bajistas, podría ser momento de vender. Entonces la hipótesis, si nosotros hasta el día un lunes, es de venta. Pero eh, esta hipótesis se eh, nos invalida, cuando entra eh, la fuerza suficiente para, para eh, cambiar la fuerza que procedía. Entonces, el día lunes, por eso yo espero la primera hora, porque como entra tanto volumen, podría invalidar o validar una hipótesis. entendí Vale, porque ¿Entendí? en este caso, por ejemplo, eh, este día martes, eh, mm. estando ahí en la zona de desequilibrio, que está en ese mm. punto, eh, si no existe una entrada de demanda, lo mejor es acompañarlo. Claro, ese día martes era comprar o comprar o no operar, pero en realidad vender en ningún caso, para mí, para mi forma de, de, de analizar ese día. Eh, es cierto que, que hubiera momentos de venta y que podrían salir algunos trade ganadores, también es cierto, pero la fuerza de ese día es de compra, o sea, y hay demanda en ese día martes. Tanto es así que al cerrar el mercado y luego aperturar en la siguiente sesión asiática, entra con un gap. Entonces hay demasiada demanda. De hecho, ese gap no significa solamente un hueco, significa que hay tanta demanda que la oferta no lo logra cubrir, que la demanda pasa a los niveles siguientes. Eso lo aprendí contigo. Pues, es el bit y el aso, ¿sí? <risa> Pero eso es lo que significa que, que hay ahí, que, que es tanta el hambre de comprar que están, que derechamente, eh, eh, que ellos pueden aceptar precios más caros porque tienen una intención de compra que es que tan fuerte, tanta gente quiere comprar, que están dispuestos, eso es lo que estaba buscando, dispuestos a comprar más caro Y, y el día miércoles, claramente, es eh, un día de continuación. Sí, entonces... Eh, operar a favor del desequilibrio, y eso podríamos hacer, operar al favor del desequilibrio o operar en contra del desequilibrio. Uh -huh. Nuestra dirección apuntar hasta que no tengamos una información eh, contraria sería seguir apoyando el movimiento mientras vamos viendo que va fluyendo en ese movimiento de desequilibrio. Exacto. Entonces, el, si lo miramos desde la física, podemos usar la física del, del cuerpo en movimiento... Eh, desde la economía la oferta y la demanda desde el trading la tendencia a tu amiga to to todo eso al final del día eh, es lo mismo apunta lo mismo pero eh... Eh, no vamos a santificar al, al BWAP ni a sus desviaciones estándar, no vamos a decir que esto es el, ciento, el santo grial porque derechamente no lo es <ríe> y tiene una debilidad y tiene una debilidad muy importante y es, es, es, siempre es bueno hablar de la fortaleza y de la debilidad es, siempre es bueno cuando alguien te conoce cuando uno conoce a una, a una novia o a un pololo siempre es bueno conocer sus cosas buenas y sus cosas malas también <ríe> <ríe> <ríe> sí, pues, entonces la, una debilidad que creo yo que es la más grande que tiene el BWAP es es esto, es que se apoya, al apoyarse la estadística y al ocurrir un evento que nunca ocurrió en esa semana, por ejemplo, si estamos en una semana que sabemos que dentro de esa semana van a haber una noticia, por ejemplo, si estamos estudiando la acción de Microsoft, en específico, y no en, olvidémonos del SP500 y enfoquémonos en una acción en concreto y sabemos que Microsoft cada tres meses o cada trimestre entrega información de, de su resultado, de cómo le ha ido ¿vale? y se lo tienen que entregar a la SEC en el mismo formulario que nosotros ya vimos para el Goldman Sachs ¿ya? Uh -huh. que es el 10K entonces ellos cada tres meses cada tres meses entra una información fresca al mercado a, a los operadores del mercado mejor dicho eh, y es una información propia y pura de ese instrumento. Entonces sabemos si es que, se me, si es que esa acción está, eh, ganó plata o no ganó plata ese, esa, esa empresa. Por lo tanto, lo que ocurrió el mes pasado a eso no es necesariamente un punto de referencia. Eh, y lo que pasó dentro, por ejemplo, si la noticia va a salir el día jueves o el día viernes y nosotros estamos trazando un BWAP semanal, lo que ocurrió el día lunes, martes y miércoles no es un punto, no es antecedente de esta nueva información. ¿Me explico? Uh -huh. Porque cuando lo calculamos y construyemos y hemos construido el lunes, martes y miércoles, no, es, no se encontraba este dato. Es cierto que podría haber sido influenciado y que hay ciertos operadores que tienen información eh, previa, qué sé yo, pero no van a ser suficientes como para mover al mercado. ¿Entendí? Uh -huh. Entonces. Por ejemplo, todo el mundo esperaba una ganancia de 10 dólares, eh, imaginando cualquier cosa, y de repente tiene una pérdida de 10 dólares. Entonces, como la expectativa era alcista, pero en realidad fue eh, negativa, y el doble fue mucho malo, muy malo con respecto a la expectativa, lo que ocurre en, ese, en esa acción, en ese instrumento, es algo que no había ocurrido anteriormente, eh, y por lo tanto se va a ver perjudicada de, de gran manera, y lo que era normal... Eh, no importa su comportamiento normal, pasa a ser un tema de segundo grado, porque esta es nueva información es la que pesa en los operadores. Eh, el princip la principal debilidad de la distribución normal es que se basa en antecedentes históricos y en el futuro siempre se está, está la variable incertidumbre. Y el factor X o el factor caos es un evento que nunca ha ocurrido en la historia. Y el caso clásico, o el caso que nosotros hoy día tenemos, es el caso de coronavirus. Entonces, eh, por eso hemos visto el comportamiento, entre comillas, algunos podrían denominar errático de los mercados financieros, volátiles, a más no poder, con el VIX a, a tope. Eh, porque hay incertidumbres, porque es algo que nunca había ocurrido, no sabemos qué va a pasar, y esto es una incertidumbre para todos, para nosotros traders, micro operadores, súper chicos operadores, versus Goldman Sachs, JP Morgan, todos los operadores, al momento de tomar decisiones somos estamos todos tomando decisiones. Es cierto que todos a distintas escalas, o sea, cuando yo compro una acción, el JP está comprando 10 mil o un millón, eso es cierto. Pero también es cierto que hay ciertos antecedentes que gatillan una decisión de compra-de-venta tanto a él como a mí. ¿Entendí? Entonces, uh -huh. cuando ocurren estos eventos eh, y yo tengo... Die... Y, y eso es importante, que como esto como ellos tienen que tomar decisiones por un, un elefante o un animal muy grande, cuando ellos salen del mercado salen en estampía. Entonces, cuando tienes que vender, es distinto cuando yo vendo una acción de Microsoft a cuando ellos están vendiendo un millón de acciones de Microsoft, el impacto en el mercado de Microsoft, de la acción de Microsoft, es distinto. O Así sea, es. Que... Además, eh, no, no, no sé si existe algún virus más contagioso que el pánico. Sí, y este tema lo trata muy bien aquí este autor que es tremendo. O sea, muchas personas hablan de él. Y... ¿Turco? ¿Era? No, él es libanés. Libanés. Sí. Eh, y es cristiano ortodoxo. Entonces, tiene, igual tiene relación con Occidente. No, no es tan. No, no. ¿Mm -hmm. Y ha, creo que ha trabajado en, en Wall Street y en varias empresas. Y tiene un fondo de inversión también y, a, y asesora a empresas. Además, es un libro, un libro del Cisne Negro eh, que, que se puede que se puede recomendar, ¿no? Sí, 100%, 100% el cisne negro, antifrágil, la incertidumbre. Tiene muchos libros que están relacionados con, con, con esa materia. Y bueno, acá en el, ese el, el, el libro habla acerca de estos casos que, que, que son cisnes negros. Y, y en principio, en una forma muy simplista de tratar de resumir, el libro es que uno debería generar ciertos sistemas o hacer su trading. Y esto es una recomendación para el trader profesional con muchos millones de dólares que administrar y también para nosotros que tenemos que administrar nuestro, nuestros dólares pequeñitos. Eh, de, tenemos que cuidarnos de los cines negros, los eventuales cines negros, eh, pero también existe la, la posibilidad de beneficiarnos de estos cines negros las industrias hotelera y de transporte aéreo y de transporte terrestre han sido las mayores perjudicadas en la bolsa norteamericana y en el mundo, en términos normales. Eh, también hay grandes ganadores, pues. o sea, vemos que, que el Nasdaq y vemos que el, la Facebook, Amazon, Apple han tenido ganancias enormes, o sea, de hecho Amazon está contratando gente, eh, está buscando una, seguir expandiéndose etcétera. Entonces hay grandes ganadores. Y también, no solo la industria tecnológica, sino que también nos hemos dado cuenta que, que el mercado de la salud o sea, es relevante, es muy importante. Entonces las acciones de, de la, del sector salud uh -huh. también han tenido su, su incremento. Sí, porque financieramente eh, no, no eran unos sectores que estaban tampoco muy bien catalogados dentro del sector. Todo el mundo siempre ha tirado por tecnológicas, ha tirado más. Sí. Eh, por, por banca, ha tirado también un poco... Mm. Pero es que el sector salud estaba ahí, está como en un rincón, ¿no? Está sí, como... siempre estaba ahí con un stand-by y si uno ve la rentabilidad previo a, a COVID, mmm, como dices tú, no se sé si cierran las más atractivas. <risa> no, desde luego que no. Pero ahora post-COVID, no, o sea, han subido tremendo, desde, prácticamente desde el principio de la pandemia. O sea, la pandemia sirvió mucho para llegar al sistema a un reseteo y decir... Eh, ¿cuál es lo realmente sustancial, lo importante, o, o, o, o dónde está lo importante dentro de, de, la, de la economía y de las personas? O sea, uh -huh. y ahí vemos el área de salud, de alimentación, con casi, casi vemos lo más importante de, la, de, de, de lo que uno necesita, ¿me entendí? Es un punto de inflexión, vaya. Sí, y, y ahora tenemos la tecnología, o sea, de verdad nos hemos dado cuenta que, que el distanciamiento social no significa un distanciamiento con las personas, Entonces, y, pero eso gracias a la tecnología, o sea, cuando tuvimos la peste negra eh, a principios de 1900 y todas las pestes anteriores, todas las otras cosas, eh, nunca eh, habíamos tenido la tecnología y la conectividad que hoy día tenemos en el mundo y esto nos ha jugado a favor, ha, ha sido bueno para, para todos en términos... De esta pandemia. Ahora, también el tema de la, de la carrera, de, también te, hay todo un tema en el área médico eh, que es la carrera por eh, encontrar la vacuna. También tenemos a todo el mundo, los laboratorios de todo el mundo trabajando en pos de una vacuna, eh, cosa que antes nunca había ocurrido. Y eso también. Bueno, está China China dice que tiene cuatro. <risa> sí, va, a ser, va a ser más de en China. <risa> bueno. Taleb habla de eso también, que cuando habla en su libro de antifrágil, que otro libro que habla que los sistemas eh, tienen que tender hacia a una antifragilidad, y, y, y está pasando esto, antes no nunca habíamos tenido tanto en laboratorio juntos, o con una misma mirada, de poder trabajar en pos de una pandemia, eh, eso nunca había ocurrido en la historia, y hoy día estamos teniendo eso, o sea, más allá de que si sí, ha muerto gente, es, una, es contagiosa, no es tan mortífera, eh, pero sí hay ciertos sectores que son muy delicados de ciertos sectores de la población, y aquí nos ayuda también la distribución normal y la estadística para saber dónde están enfocados esos sectores. Eh, pero también es cierto que por el otro lado de la moneda, o, o, o cómo el sistema se ha ido poniendo cada vez más robusto, ha sido que tenemos esto, tenemos unas infinidad de laboratorios, no solamente trabajando en conjunto o compitiendo entre ellos, sino que también viendo distintas alternativas. O sea, yo no soy experto en la materia, pero sé que algunos son vía ADN, vía otro RDN, y así tenemos, hay como tres, cuatro alternativas de, de solución. Y lo otro es que tenemos países chicos, como el caso de Chile, que también están trabajando en pos de una vacuna. Entonces también eso es bueno para la, para la ciencia en general ¿me y para la humanidad. Bueno, ¿y qué dicen así? Tal vez la pregunta la, pregunta la he hecho mal. ¿Qué es un cisne negro? Ah, ya, ya, ya. Tal vez la pregunta, eh, y, y yo la he formulado mal desde el primer momento. ¿Qué, qué es un cisne negro? Es decir, eh, los cisnes son blancos, ¿no? Sepa. Sí, pues, sí, todo, todo el mundo pensaba, o sea, Europa pensaba principalmente que los cisnes eran blancos hasta que llegaron a Australia y se dieron cuenta que habían cisnes negros. De hecho, se habían hecho hasta apuesta que nunca iban a poder encontrar un cisne que no fuera blanco. En Inglaterra, creo que son re bueno con la apuesta. Entonces, eh, claro, llegan ahí y se identifican esto. ¿Y eh, qué representa el cine negro? El cine negro representa un evento que nunca ha ocurrido o que nosotros nunca hemos identificado como seres humanos, pero no necesariamente significa que no va a ocurrir o que no exista. ¿Vale? Eh, por lo tanto, son, son de esa clase de. de de factores y que normalmente están correlacionados con caos, o sea que generan o son sea, de alta incertidumbre eh, y tienen un impacto grande dentro de la sociedad y de, y de los sistemas de la sociedad. ¿entendí? Uh -huh. son, son eventualidades que no estaban, no, no son parte de la estadística. En principio son, eh, tengo entendido, son eventos que a priori no son predecibles pero claro. a posteriori los podemos identificar como lógicos. Claro, exact también, exactamente. Sí, una, eh, una vez ya ocurrido, decimos, ah, pero todo apuntaba para allá. Pero... Claro, claro, es que era lógico, es que esto iba a pasar. Sí, pero no, no predeciblemente no, no, no, lo, no lo habíamos visto. Uh -huh. Lo del coronavirus, por ejemplo, que estamos hablando. Eh, es que, claro, a priori eh, nadie podía prever que sucediera algo así a nivel mundial. Pero es que ahora, posteriori, si tú analizas eh, el hacinamiento que hay dentro de las ciudades de población, que está haciendo que se propague de esa forma, ¿no? Eh, uh -huh. Que está haciendo que todo esto se desarrolle. Y fíjate que yo creía que un activo, pues, eh, su valor más bajo sería cero. ¿Cree? Sí, yo también. Y yo creo que nos pasó a todos. ¿no? Bueno, eh, no, yo creo que le pasó hasta la hasta la gente en Wall Street le pasó. Sí, yo creía que cero... Podría ser el valor más bajo al que tú pudieras adquirir un activo. Pero es que este año, que hemos tenido varios eventos que se ha hecho historia sí. también en el trading, yo he visto un crudo en precio negativo. A menos 40, ¿no? O menos... Llegó a alcanzar buenos niveles negativos. Eso es sí. algo que no había visto yo en la vida. Eso eh... nunca, había nunca había pasado. Y, y, si, y claro, y pasa un poco lo, lo de Talef que. Eh, si no hubiera un puesto hacia atrás si antes no hubiéramos visto hubiera un proyectado un poco hacia adelante y hubiéramos dicho oye, ¿en qué mercado o qué instrumento podría generar eso? uno puede decir que el único que puede pasar eso es en los futuros y, y termina pasando en el futuro del crudo. Eh, en las acciones yo creo que sería cero porque eh, claro, si una acción llega a ser cero lo único que vale o sea, el precio de esa acción pasa a ser su valor libro o el valor de la, de la contabilidad y normalmente es mucho más bajo que en los mercados. Y si el mercado y si esa acción llega a cero es porque nadie, nadie la quiere tener al final del día. Eh, muy probablemente quiebre o, o, o por algún motivo el Estado tenga que absorberla, qué sé yo, pero tiene que salir de la cotización pública. Eso, eso sí que está claro. O sea, al llegar a cero va a salir de la cotización pública. Así que claro ahí es un ejemplo de la oferta y la demanda y la oferta puede llegar a incluso a ser negativa y ahí ya eso nos queda como el caso de caso académico porque en toda la universidad deberían van a tener que enseñarse de que el cero no es el piso. Vale pues entonces el cambio de estado eh, podemos ver que el estado eh, lo hemos definido como en equilibrio o en desequilibrio y para iniciar ese cambio Intervienen las fuerzas del mercado. Sí, pero la verdad de las cosas es que si nosotros nos vamos al argumento económico eh, y, y eso utilizando a Adam Smith como gran herramienta y su libro La riqueza de las naciones y, y lo que enseñan en las universidades, ¿eh? es sabemos que los precios suben por dos factores y no solo por uno. El precio sube por porque ha ingresado demanda o porque se ha secado la oferta. ¿entendí? Uh -huh. Entonces tenemos dos do argumentos, o, o existen dos motivos por los cuales los precios suben y a su vez los precios bajan por los mismos argumentos, pero a la inversa. Y ahí estoy de acuerdo contigo que la herramienta que nos ayuda a identificar si es que esa subida es en base a, a demanda, es porque está ingresando compradores o es porque hay menos vendedores, es order flow. De, derechamente, o sea, yo hasta el día de hoy no identifico otra herramienta que nos permita eh, Cuantificar primero, saber cuánta compra está entrando. Eh, eh, uno cuantificar y la otra poder verlo de forma gráfica, que es order flow. Eh, por lo tanto, sí, eso... porque para, para complementar un poco lo que me estabas uh -huh. diciendo, eh, lo que estabas comentando, yo he visto muchas veces caer el precio sin, sin tener vendedores, sin oferta. Es decir, eh, un activo solamente tienes que dejar de comprarlo para que caiga el precio y busque la demanda. Por sí solo lo busca. Es decir, el precio cae sin, sin entrar vendedores en batalla. Eh, si entran y hacen un movimiento mucho más agresivo, claro. Pero yo he visto caer el precio de instrumentos sin estar entrando lo que sería oferta eh, como tal. Sí, es, eso es otra justificación o, o otro argumento que nos lleva a decir que los precios no solo bajan por presión de oferta, sino que también bajan porque los siguientes niveles, los precios más bajos, no hay demanda. Así así así de sencillo. Uh -huh. no, pues, no encuentra el interés comprador. Sí, y acá lo que nos ayuda a nosotros a entender esto, eh, lo que tú nos enseñabas, y que eso es así, es la teoría de la subasta. O sea, esto es una estos son ambas personas o ambos grupos de personas en contrafuerza, ¿Entendí? Oferta, demanda, compradores, vendedores, y la teoría de la subasta nos ayuda a identificar dónde están los niveles, y, y, y si están en cero, pasan al siguiente y pasan al siguiente. Lo que pasa es que los mercados financieros electrónicos son tan rápidos y hay tanta oferta y demanda, que eso es bueno, por eso uno lo opera en esos mercados, mm -hmm. que, que uno no logra identificar esto porque pasan a velocidad de millonésimas de, de, de segundos. Y, y eso es literal, o sea... A, mil o diez mil transacciones por segundo en la velocidad media del New York Stock Exchange, del NICE. Por lo tanto, una vez ni se da ni cuenta que pasaron estos gaps o, esto, o pasó esto. Pero Order Flow sí si nos sirve y nos ayuda para identificar si es que... Eh, cuál es el estado, por eso es la presentación que tengo ahora que es cuál es la fuerza que está generando, sabemos que hay dos fuerzas que es la oferta y la demanda, pero la podemos agregar en, do, en dos cada una que serían oferta activa, oferta pasiva, demanda activa o demanda pasiva. También se conocen como oferta agresiva y oferta pasiva y demanda agresiva y, y demanda pasiva. Y ya con eso, cuatro antecedentes que... Podemos ver quién está luchando, sabemos que son dos grupos que están luchando y podríamos tender a ver hacia dónde podría ir el precio. Y a, acá, como te digo yo, o sea yo cuando hago intradiario y, y muchos operadores usan order flow como herramienta de apoyo pa, para identificar eh, esta fuerza, la fuerza dominante, la fuerza dominante al final del día. Uh -huh. siempre, siempre sabiendo que, que, que un precio puede subir por, por, por una inyección de demanda enorme, o, o porque se, no hay oferta no, no hay 10 no. hay hay personas que quieren comprar y hay una persona que quiere vender pero esa persona que quiere vender está 10 precios más alto entonces uno de los 10 al final va a decidir comprar ese producto a 10 a, a veces el valor a mí me ha parecido muy interesante si quieres lo podemos dejar aquí eh, ¿Sí? Porque se nos ha quedado bastante largo eh, esta primera parte. <risa> se nos sí, ha quedado. Nos, nos hemos aquí explayado. Eh, yo estoy disfrutando, me parece súper interesante todo lo que estamos comentando. Eh, espero que también eh, el que lo vea, lo escuche, eh, le parezca igual de interesante. Y te gustaría una segunda parte hablando sobre el uso práctico y la operativa con gráficos. Deja tu like y comentario.